Buenos días, soy Virginia Castanedo, estamos en la segunda parte del mapa mental para conseguir el equilibrio económico. En el vídeo anterior hemos visto y hemos ido desarrollando eh, en negro la situación real del presente, es decir, cuáles son mis ingresos, tú tienes que poner cuáles son tus ingresos regulares, extras e inesperados, siempre hay que abrir una puerta de inesperado. Y luego cuáles son tus gastos, que yo he considerado eh, en vivienda, alimentación, ocio cuidado personal que puede haber más mira, cursos vamos a poner aquí, de acuerdo eh, entonces, vamos a ver si sí, hemos ido apuntando nuestro sueldo, es importante apuntar en dinero vamos a poner por ejemplo, mil euros lo que sea que cobres los cursos, pues los cursos eh, este mes o este trimestre voy a conseguir 500 euros de extras inesperados eh, pues para dar nada o lo que sea entonces mis ingresos al mes son de en este caso hipotético 1500 euros los gastos tenemos esto de alquiler comunidad de impuestos suministros vamos a poner es importante ponerlo detallado ¿eh? pero bueno vamos a poner que son 100 euros entonces serían 824 más me gasto en alimentación otros 200 me gasto en ocio eh, otros 200 y en cuidado personal me gasto 300 entonces tenemos 3 4 5 6 7 7 y 8 1524 de acuerdo que sucede los eh, los ingresos en este caso la balanza se inclinaría hacia los gastos es decir este mes perderíamos dinero y si sucediera algo por ejemplo se casa mi prima de Murcia pues entonces en este caso eh, o, mm, digamos que están, están demasiado ajustados entonces vamos a ver cómo podemos reducir gastos ¿de acuerdo? vale vamos a ver continuamos con otro color por ejemplo vamos a reducir gastos en verde muy bien ¿De qué manera eh, puedo reducir gastos en los suministros? Bueno, pues tratando de utilizar, eh, por ejemplo, lo que se suele comentar, de apagar la lucecita, esa roja de los, de los aparatos. O aprovechar eh, el agua, los cubos de agua. Eh, mientras el agua se... se está calentando el agua para ducharse, pues... Eh, Puedes guardarlo en un cubo para luego eh, utilizar por el retrete en lugar de tirar de la, de la cadena Pues puedes, es de tontería pero es, es muy efectivo, yo lo utilizo desde hace años Bueno, también puedes eh, alquiler, pues por ejemplo, compartir piso, ¿de acuerdo? Compartir piso, vamos a poner primero todas las ideas, luego ya veremos qué es lo que hacemos eh, Una boda, pues puedes eh, denegar tu asistencia y dices, bueno, pues lo siento, no, no puedo ir dando razones o no decidir O, o no dando razones en alimentación, pues tienes que ver, eh, puedes ver, eh, puedes ver, sobre todo guardando los tickets, en qué es lo que te estás ganando, qué es lo sano y qué es, eh, en qué caprichos, sobre todo, qué es en lo que más podemos ir quitando, en qué caprichos es en lo que podemos ir eliminando esto. Por ejemplo, eh, pues renunciando a una serie de, de, de salidas, de restaurantes y demás. O cuidado personal. Esta es una situación, pues no, pues entonces igual tienes que renunciar al gimnasio eh, o a la peluquería, a, a los cursos, al terapeuta, a lo que tú necesites, ¿de acuerdo? Me vamos sacando para acá. Eh, muy bien, ahora vamos a cómo podemos aumentar los ingresos. Pues, por ejemplo, con los extras podemos sacar con eh, buscar un nuevo empleo, nuevo empleo por horas nuevo empleo por horas que puede estar eh, relacionado con con el cuidado doméstico dando cursos o charlas o conferencias ofreciendo tus servicios dando eh, dando clases trabajando en la hostelería de cosas que tú puedas ver eh, eso es. o pidiendo el aumento de sueldo que hay que tener cuidado aumento de sueldo hay que tener cuidado en los tiempos en los que estamos <risas> pidiendo aumentos de sueldo pidiendo el aumento de sueldo eso es entonces de esta manera podemos conseguir eh, igual no de manera inmediata pero sí sobre todo es importante para ser conscientes de qué es lo que estamos gastando realmente no eh, bueno, me imagino que o oh, al final dices, jo, oh, si es que al final, eh, fíjate, me gasto en, en cafés y en revistas casi 100 euros al mes, pues tienes que ver si te compensa o, o, o prefieres invertirlo en otro sitio, o sea, es una cuestión de, de prioridades y de necesidades.